¿Cómo te nace la inquietud ¿Sí? de convertirte en promotor cultural? Eh, bueno, eh, este es una cosa que surgió desde muy joven. Estaba en... Tiene que ver mucho con mi historia personal también, porque en la escuela yo viví, digamos, discriminación eh, institucional. En la escuela estaba prohibido hablar mi lengua materna, que es el zapoteco, en la secundaria de mi comunidad. Entonces, este, eso pues me, me golpeó mucho en principio, pero también después me llevó a reflexionar y a tratar de entender por qué la escuela hacía eso, por qué los maestros prohibían hablar una lengua. Y el, el argumento que ellos daban eh, era que de esa manera la, la gente, los jóvenes de, las, de la comunidad, iban a aprender español, iban a mejorar su español, porque pues una barrera que tenemos eh, que tiene mucha gente indígena es en la comunicación es la pues el, el uso del español no el manejo del español entonces este era el argumento de los maestros pero pues siempre me pareció una cosa que estaba eh, que iba en contra de nuestros derechos y también que estaba violentando nuestro uh, nuestro ser eh, zapoteco no entonces eh, eso me llevó de alguna manera a a tratar de entender ¿Por qué suceden esas cosas? Y pues fui y, y realizando una serie de descubrimientos. Y bueno, más que promotor cultural, yo diría que yo me considero más un activista, un activista de la lengua zapoteca porque aquí en Oaxaca hay una figura de, que se llama el promotor cultural, que son como personas al servicio de la Secretaría de Cultura, que son, digamos, son títulos oficiales, ¿no? Son, ah, okay, son okay. puestos de trabajo. Ajá, sí. entonces, este... Y yo no tengo ese puesto, no tengo esa función. Digamos, digamos que en, lo tuyo es más orgánico. Sí, es más orgánico, es más este de voluntad propia y es sí. algo que me apasiona mucho y pues me gusta estar haciendo ese trabajo. Entonces, te o sea, se, se dio natural, un... se, se, se, vio, se te dio como una actuar en base a un problema que identificaste y, y fuiste interviniendo. Fue, fue natural, sí. digamos. Ajá, sí, sí, fue muy interesante porque, pues, viví este conflicto en mi adolescencia, ¿no?, de, de, de el hecho de que me prohibieran hablar mi lengua materna y, entonces, eh, pues, eso me llevó a, a buscar, ¿no?, a buscar las razones, las causas y eso también me llevó también a tratar de hacer cosas para sensibilizar a la gente de que eso debe, debe ser respetado, debe ser, este, debe dejar de practicarse ese tipo de, de prohibiciones, ¿no?,